Me llamo Gustavo, tengo 34 años, he trabajado hasta 2009 en la administración de ordenanza y desde 2009 pues he estado desempleado y trabajando eventualmente en el campo. Las Marchas por la Dignidad reivindican pan, trabajo y techo. El pan está directamente relacionado con, con los recursos a los que accede cualquier persona y por eso está vinculado directamente con la renta básica porque la renta básica eh, permite que cualquier persona tenga unos recursos mínimos garantizados frente al paro, eh, frente a la precariedad laboral, etc. Creo que es necesario que haya una organización desde abajo por la gente trabajadora que se organice para ofrecer una respuesta a los ataques que estamos recibiendo contra los derechos y contra las libertades desde hace tiempo por parte de, de los distintos gobiernos. Entonces creo que tiene que haber una respuesta al unísono de diferentes movimientos sociales, organizaciones y personas a nivel individual que protegen contra este, esta serie de ataques contra los derechos básicos de las personas, contra el derecho a vivir una vida digna y contra el derecho a poder mmm, tener un trabajo digno, una vivienda digna y unos recursos mínimos garantizados. El año pasado participé en la Marcha de la Dignidad. Este año voy a participar otra vez. Creo que es necesario que haya una participación ciudadana importante, que la gente se movilice en las calles y que seamos conscientes de que estamos sufriendo el mayor ataque desde las últimas décadas contra los derechos y, y las libertades de los ciudadanos. Entonces eh, hace falta que haya una respuesta unitaria de movimientos sociales, de organizaciones contra este estado de cosas ...y contra las la reformas y los recortes del gobierno... ...que están afectando directamente a las clases populares. Por el simple hecho de nacer, de ser ciudadano tienes derecho a tener unos recursos mínimos para poder desarrollar tu vida de manera digna.